La segunda gran familia de núcleos es lo que se llaman las espumas. Eh, quizás es un poco el, está muy de moda en los últimos años y quizás sea un compromiso el más interesante a, a nuestro nivel. Se trata de materiales plásticos que tienen un montón de burbujitas en su interior. Lógicamente se fabrican se, y cuando están líquidos se inyectan un, un, unas burbujas, se deja solidificar y las burbujitas se quedan ahí dentro. Con lo cual son núcleos muy ligeros eh, y que se pueden sobre todo trabajar como si fuese una madera blanda. Es muy cómodo porque con materiales domésticos tú lo cortas con un serrucho, lo puedes lijar, lo puedes taladrar... Puedes hacer lo mismo que harías con la madera. Es muy fácil de trabajar. Además, no tiene celdas vacías que se puedan llenar de epoxi porque, lógicamente, es un material homogéneo. Tienes un poquito poroso en la superficie, como si fuera así un poquito granuloso, como si fuera una piedra, pero no tiene celdas que se puedan llenar de epoxi. Tiene otras ventajas. Por ejemplo, muchas de ellas son termoconformables, es decir, que tú las puedes calentar se ablandan un poquito, curvarlas, dejarlas enfriar y se quedan con la curva cogida, con lo cual eso es estupendo a la hora de fabricar nuestro, nuestro chasis. En el caso de que tengas curvas eh, complejas, también se venden en algunos que se llaman pues, como una especie de rejilla, en el cual la... El, el, el núcleo de espuma tiene una tela de fibra de vidrio muy finita en uno de los lados y por el otro lado lo que está es cortada como en cuadraditos de tal manera que tú lo puedes dar una curvatura tridimensional y ella se va adaptando a esas curvaturas suaves, vale, en función del, del, del tamaño del cuadradito, pues para darle unas curvaturas amplias al, al material. Estas láminas de, de espuma también se pueden, por ejemplo, cortar en tiras largas para a la hora de formar un monocasco y unirlas previamente para hacer un, un núcleo con Parecido a cómo se construiría un tonel, tú tienes unas tiras largas de madera y vas, digamos, uniéndolas unas a otras con epoxi, con, con un espesante, con silicio coloidal entre ellas, y vas formando ese núcleo como que construye un tonel, y una vez tienes construido el tonel, entonces les pones las pieles, primero la exterior, lo abres como un huevo kinder y luego la interior. O utilizas moldes o moldes externos, moldes internos. Eh, te da muchísima flexibilidad. Es un sistema parecido al que se ha utilizado tradicionalmente para construir los, los kayaks y las canoas eh, avanzadas. Se utilizan un núcleo de, de madera con un laminado de fibra y es algo parecido a lo que utilizamos con, con estas resinas, eh, con estos núcleos de espuma. ¿Qué tipos de espuma se utilizan? Pues varios. Hay el, el más conocido, el que mejores propiedades eh, mecánicas tiene o uno de las mejores es la espuma de PET. Muy, es muy conocida, tiene el precio quizá un poquito más elevado de las espumas, pero tiene muy buenas propiedades mecánicas. Luego hay una alternativa que ha surgido en los últimos eh, años, que es la espuma PET, que es, eh, digamos igual que el PVC, es el, el plástico es el clásico de las tuberías, pues el PET es el de las botellas de, de bebida, pues es esas, como si fueran esas botellas derretidas y con, con espumita de aire por dentro. ¿no? Las propiedades mecánicas son parecidas a las del PVC, no son tan buenas, pero sí están en la órbita, es una cosa bastante razonable, y el coste es inferior. Eh, además en nuestro caso como nosotros nos podemos permitir el lujo de emplear espesores mucho más gruesos, un camino muy interesante es simplemente utilizar una espuma PET que es más económica pero aumentar el grosor, pues, usar un núcleo no sé, de centímetro y medio de dos centímetros de tal manera que tengamos una rigidez muy buena y si en alguna zona necesitamos realmente esos dos últimos centímetros siempre se puede rascar el núcleo en esa zona pero, pero pasarnos de espesor ya que la penalización de peso es muy pequeña y más vale curarnos en salud a la hora de, de fabricar nuestro monocasco. Estas espumas estructurales, en ocasiones las verás, que pueden venir, ya como te he dicho, puede venir la lámina sólida, puede venir la lámina con ese cuadriculado, con una rejilla por uno de los extremos para, para darle curvaturas en tres dimensiones. También la puedes encontrar con algunos pequeños canales en una de las caras, ¿vale? como si fueran unos surquitos, como un arado. Eso se utiliza para las técnicas de, de laminado que veremos que, que hace fluir el epoxi por dentro de una bolsa de vacío, una infusión, etcétera, para que la, la, para que la resina epoxi tenga siempre unos canales para fluir debajo del tejido. Eh, y luego también lo verás también que a veces tiene unos agujeritos pequeñitos que van de una cara a otra para lo mismo, para la, permitir siempre que la, que la resina epoxi fluya a lo largo de todo el laminado y nunca se deje zonas sin, sin empapar la, la tela. Y otra familia de espumas utilizada con frecuencia es lo que se llama el, el poliestireno extruido, que no tiene gránulos eh, y tenemos tanto el expandido como el extruido. El extruido es, eh, está como más compactado, es un material muy compacto, muy ligero, pero muy compacto, no se ven esos gránulos. Se utiliza tradicionalmente como aislante en los, las paredes, de, pues de, de los tabiques, los pladures, etc. Se mete como una capa intermedia para aislar. Lo verás eh, muy fácilmente en las, en las casas de, de materiales de construcción, unas capas así como de 3 o 4 centímetros de gordo, a veces está teñido de rosa, de azul, de gris, etcétera Ese es el poliestireno extruido. Las propiedades mecánicas no son comparables al PET o al PVC, no se puede utilizar para como núcleo de un chasis de un monocasco, es insuficiente, pero sí se puede utilizar para otros materiales, eh, otras zonas que no tengan unos requerimientos estructurales tan tan elevados. Por ejemplo, tú imagínate que estás haciendo la carrocería y vas a hacer, no sé, la zona del colín detrás de la cabeza. O vas a hacer una, un postizo en la parte trasera para mejorar la aerodinámica y de paso que si te choques tengas una zona de absorción, se puede usar perfectamente para este tipo de cosas. Se utiliza, por ejemplo, en las alas de los aviones cuando van a construir pues, en modelismo o en, o en avionetas de, de aficionado. Se utiliza mucho porque la, las cargas van muy repartidas. Se utiliza, por ejemplo, en determinadas tablas de surf. Por último, tenemos lo que se llama el eh, poliuretano, la espuma de poliuretano, el corcho blanco, el corcho pan de toda la vida esta espuma no se puede utilizar, las propiedades mecánicas son insuficientes para realizar todo este tipo de funciones, ¿vale? no puedes construir un. yo diría que ni siquiera una carrocería, un núcleo de una carrocería con espuma de poliuretano porque es demasiado blanda, más vale que vayas al poliestireno o al PET o al PVC si necesitas más propiedades mecánicas si se utiliza, hay dos utilizaciones que sí son interesantes uno por ejemplo, cuando tú vas a hacer un asiento moldeado a la medida del piloto eh, se si utiliza una espuma de Poliuretano de dos componentes que las mezclas, reacciona y durante un minuto se mete en una bolsa y coge la forma de tu cuerpo para hacer un negativo de tu, de tu asiento, para eso por ejemplo se utiliza. O se puede utilizar también, por ejemplo, si tienes una carrocería ya construida y quieres rellenar determinadas zonas eh, pues para que reduzca los ruidos, para aumentar la protección en caso de impacto, pues hay algunas espumas eh, de poliuretano que incluso van en, incluso en spray, que se aplican y van creciendo con un poquito de humedad y te puede servir para rellenar ese tipo de huecos.